Bueno, vamos a ver en este video la función condicional, la función SI. Sí. Para eso tenemos acá tres condiciones. Si un estudiante se saca de menos de 4 como promedio de los dos parciales, va a tener que recursar la materia. Si su promedio es de 4 a 6, pero además tiene como mínimo 4 en cada parcial, va a una evaluación integradora. Y si su promedio es 7, o más y además se sacó 6 en cada parcial como mínimo entonces promociona directamente no tiene que rendir evaluación integradora muy bien acá tenemos la lista de estudiantes y vamos a ponerle unas notas que nos permitan probar las distintas condiciones ¿no? muy bien ahora el promedio se saca con la función promedio y eligiendo el intervalo copio hacia abajo la fórmula acá me da error porque en, estos, en estas celdas no hay ningún, ningún valor bueno, lo voy a borrar después cualquier cosa lo volvemos a copiar ahora voy a seleccionar el bloque todo este bloque, todo este intervalo y le voy a decir que tengan dos decimales. Ahí está. Muy bien. Entonces, empezamos por si tiene que recursar o si aprobó la materia. Entonces, igual si sí. D6 es menor a 4, si es menor a 4, tiene que recursar listo, y si no, si es 4 o más, aprobó la materia entonces, copiamos hacia abajo y tenemos quienes recursan y quienes tienen la materia aprobada bueno, ahora vamos a ver cómo sería la fórmula de la evaluación integradora vamos a decirle si el promedio es mayor o igual a 4, entonces puede rendir evaluación integral. Si no es mayor o igual a 4, entonces ¿qué ocurre? Tiene que recursar. O sea que en realidad... En este caso, estamos incluyendo la columna al lado eh, y ya no se necesitaría más. Podríamos tener esta, esta única columna, pero todavía nos falta decirle que pasa si eh, tiene más de 7, porque acá esta persona no debería rendir integradora, debería aprobar directamente. Entonces le tenemos que agregar una condición más. A ver... Vamos a ponerlo en la tercera columna y después borramos las que sobran. Entonces sería así. Igual si el promedio es mayor o igual a 4, ya sabemos que aprueba, pero tenemos que averiguar si además va o no va a integradora. Entonces, vamos a agregar otra condición más, una condición anidada. Si el promedio es mayor o igual a 7 entonces promociona directamente si el promedio no es mayor o igual a 7 pero sí es mayor o igual a 4 entonces va a evaluación integradora ahora, si no es mayor o igual a 4 entonces tiene que recursar. Perdón, me escaltaron las comillas. Recursar. A ver, entonces podemos decir que en esta columna incluimos todo. Ah, ahí está. En una sola columna tenemos si promociona si va integradora o si tiene que recursar. Pero igual nos están faltando condiciones porque dijimos mínimo 7 de promedio y mínimo 6 en cada parcial bueno, ahora entonces le vamos a agregar las otras condiciones voy a eliminar estas, esta columna y lo voy a volver a armar de la siguiente manera vamos a usar una función que se llama I ¿sí? que me devuelve verdadero o falso si se cumplen dos condiciones o más por ejemplo, yo le voy a preguntar y B6 es mayor o igual a 4 y C6 es mayor o igual a 4 y B6 es mayor o igual a 4 esto me puede devolver verdadero o falso si me dice que es falso, entonces tiene que recursar el estudiante o la estudiante, ¿no? Entonces le voy a decir, acá yo usé solamente la función y, que me devuelve verdadero o falso. Ahora le voy a agregar el sí, es decir, que escriba algo de acuerdo a una condición. Le voy a agregar, si se cumple todo esto y todo esto da verdadero, entonces puede rendir integradora. Y si no se cumple todo esto, entonces tiene que recursar. A ver. A ver si es cierto. Si se sacó dos en un parcial, tiene que recursar. 6 y 8. Bueno, faltaría la, la tercera opción, pero bueno, está aprobada la materia. 5 y 9, integradora, integradora, recursar, recursar, está muy bien. Bueno, por último, vamos a integrar la parte de promocional pero lo vamos a poner primero, por una cuestión también de que se cumpla la lógica. Así que esta columna la vamos a eliminar, vamos a eliminar estas dos columnas, nos va a quedar una sola. Entonces, al principio de todo le vamos a decir, si, si se cumplen tres condiciones, o sea que empiezo con la eh, función y. Si B6 es mayor o igual a 6 y C6 es mayor o igual a 6 y además D6 es mayor o o igual a 7, entonces, promociona directamente. Ahora, si no promociona, viene todo lo demás que hicimos antes. Acá me falta un paréntesis. O sea, si I se cumple que B6 sea mayor o igual a 6, y C6 mayor o igual a 6, y D6 mayor o igual a 7, promociona. Si no, si no promociona, viene toda la otra fórmula que habíamos armado antes. A ver si funciona. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos una fórmula bastante larga, pero que nos permite saber si alguien promociona, tiene que recursar o rinde evaluación integradora.